de la Gran Voz, 104.3 al día, 7 con 7.39 de la mañana. 7. Estamos dialogando con el ingeniero Alexis Matuti, él es candidato a la alcaldía de la ciudad de Quevedo por el partido RC, lista 5 de la Revolución Ciudadana. Ingeniero, buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes acá compartiendo las instalaciones del día y la Gran Voz, ¿no? para mí realmente es un privilegio poder estar acá y poder conversar eh, sobre los temas muy sobre los temas políticos y... Ok, muy buenos días les decía, no qué gusto para quienes no nos escuchan, mi nombre es Alexis Matute, soy el candidato a la alcaldía de Quevedo por la lista 5, la Revolución Ciudadana, y aquí estamos para conversar con ustedes, realmente es un privilegio y conocer ¿no? esa función que han tenido con la gran voz y, y, y el medio, uno de los medios más reconocidos de la provincia de Los Ríos. Qué gusto y aquí estamos. Sin, ah, censura. Sí, sí, sin censura sí, correcto, adelante y bueno, sin mordaza, acá estamos la ciudadanía, a la ciudadanía que, que ya la mayoría lo conoce, pues bueno, este, preséntese su, su perfil, su trayectoria, ingeniero bueno, mi nombre es Alexis Matute como le digo, soy docente universitario tuve la posibilidad de, de ser docente en la Universidad Técnica de Babahoyo, en la Universidad Técnica de Manaví soy docente en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo eh, tengo mi especialización o mi, mis estudios de cuarto nivel en biología molecular, específicamente en biotecnología, con énfasis en la farmacología. Eh, aparte de eso, bueno, tengo una maestría en, en administración pública, tengo otra maestría en fisiología vegetal, eh, hice un diplomado en cacao cultura moderna también, eh, todas estas eh, con becas y la gran mayoría de ellas con becas que fueron otorgadas en el gobierno de la revolución ciudadana en el gobierno del presidente Rafael Correa y como yo eh, existieron 22 mil estudiantes que tuvieron la posibilidad de, de acceder a, a las mejores universidades del mundo estudié en primaria en la escuela Manuel de Jesús Calle aquí en el centro de la ciudad el colegio me gradué en el colegio República del Ecuador aquí en San Camilo Fui jugador del Deportivo Quevedo, eh, en mi paso por el equipo de Mis Amores, el año 99 hasta el 2004. Eh, luego de eso, bueno, pues eh, me dediqué a la investigación agropecuaria, me dediqué a, a prepararme, a, a entender la realidad de nuestra sociedad eh, y a poderla comparar con los países considerados desarrollados. Entonces, una de nuestras visiones, y lo hablo como equipo, es justamente establecer a Quevedo como una ciudad en vías de desarrollo y para eso necesitamos comenzar ya algo que debió haberse comenzado hace unos 40 años que es satisfacer las necesidades básicas. Ingeniero, ¿cómo está Muy buenos días. Mi nombre es Yenen Fuera Aguilar. Bienvenido al Noticiero gusto, Primera Jennifer, Emisión. ¿no? Gran Voz Radio. Y estamos en vivo también a, en Diario al Día. Bueno, usted nos conoció, ya nos dio a conocer su trayectoria, su, un poquito de, de su historia, no de su vida. Ya que usted ahora está para candidato a la alcaldía del Cantón, Quevedo, ¿Cuáles son las, las razones eh, por que usted aspira a esta dignidad? Bueno, yo empezaría, y muchas gracias Jennifer, conocerle, ¿no? eh, es un gusto. La había visto en los medios, en, en entrevistas pasadas, y, y para mí también es un gusto poder estar acá con usted. ¿no? Eh, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no participar? Eh, por historia había visto pasar a, a los candidatos en la provincia, muchos de ellos repetidos. Eh, candidatos eh, sin ninguna vocación a mi punto de vista, a mi parecer y dije bueno, si ellos se involucraron, si ellos lo, lo, lo, lo tomaron como, como una forma de, de, de vida eh, y, y, y a mi parecer poco o nada cambió que veo en los últimos 30 años y digo bueno, yo creo que es momento de, de, de involucrarnos y y por el pedido también de, de, del presidente Rafael Correa, quien me ha dicho, bueno Alexis, eh, eso que hicimos por la patria, vamos a hacerlo por Quevedo, vamos a priorizar los presupuestos en salud, vamos a priorizar los presupuestos en educación, entendiendo las competencias propias que tiene el gobierno autónomo descentralizado, y de esa manera poder nosotros eh, eh, ir mejorando la calidad de, la, de vida de la gente. No hay mejor eh, escuela que la que uno vive, ...y no vamos a inventar absolutamente nada... ...vamos a copiar lo bueno de la Revolución Ciudadana... ...y eso tiene que ver con empleo... ...tiene que ver con disminución de la pobreza... ...tiene que ver con la seguridad... ...porque todo va agarrado de la mano... no ...con los problemas que actualmente vivimos... ...que quizás no nos hemos sentado a pensar en la lógica... Mucha, ...muchos de los políticos piensan que la delincuencia actual... ...la inseguridad actual se combate con, con, con más armamento... ...que es importante pero yo creo que el cambio debe ser estructural, generando empleo local en cada una de las parroquias, generando eh, un dinamismo económico a través de la obra pública, por una obra pública que vaya a generar el bienestar, se van disminuyendo esos niveles delincuenciales o esos malos hábitos de la sociedad. Muy bien, 7 de la mañana con 44 minutos, 7 horas 44 minutos. Estamos en conversatorio con el ingeniero Alexis Matute. ¿Cuál es su otro apellido, Inge? Matute Matute. Yo soy ah, Matute al cuadrado Matute, únicamente... Matute. Bueno, en ese entonces, bueno, eh, creo que todo el mundo sabe, es un secreto a voces. Yo no tengo... no fui reconocido por mi padre. Eh, tengo el apellido de mi madre. Mi madre es ah, Olga Marlene Matute. Y el registro civil exige que oh, tengas dos apellidos. O sea, póngale Matute Matute. Y desde ahí ya, yo viví. Una vez, ya. Claro, entonces... El, mi nombre es Alexis Fernando, matute matute por mi madre Muy bien Inge, eh, todo ese perfil es idóneo como para estar al frente de un municipio Que realmente, usted mejor que nadie lo sabe, No hay una decadencia bárbara No hay el presupuesto realmente para todo lo que necesita Quevedo Hemos tenido en, el, en estos últimos días ese problema sanitario con el asunto de la basura Que realmente... Eh, ayer estuvimos tratando eh, ese tema y es muy preocupante, Alexis, lo que sucede con esos gases tóxicos que estamos supuesto. emanando. Alexis Matute tiene algún plan de contingencia, sabemos que está muy bien posesionado, hemos hecho algunas encuestas por ahí a voces, pero Alexis, ¿tiene algún plan de contingencia para ese asunto primordial en el medio ambiente si llega a ser alcalde de la ciudad? Estimado de Fidel. Plutarco, qué gusto también Gustazo, quiero aprovechar sabe, la, la oportunidad para, para demostrarle mi, mi admiración, mi cariño por su trayectoria Muchísimas como gracias. periodista. Jamás créame que cada vez que me involucro en esto y conozco a la gente que, que está en el periodismo me recuerda a los tiempos donde uno iba a la universidad, iba al colegio, entonces... Ahora conversar con ustedes y conversar con los principales periodistas de la ciudad para mí realmente es eh, una emoción grande porque eh, de todo uno aprende y, y más que todo eh, interactuar con ustedes es bastante importante. Sí, en ese tema nosotros, eh, yo le comento a manera de ejemplo, en el año 2009, 2008 para ser exacto, ...yo trabajaba en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias en Pichilingue... ...y nació la idea loca de montar el centro de abonos orgánicos. Eh, tuve la, el beneplácito del de, de director de aquel entonces... ...presenté el proyecto y en Inía pichilingue establecí el, las, el centro de abonos orgánicos. ¿Cuál era el problema, estimado Plutarco? Que tenía yo que ir a buscar los residuos que se generaban en, en, en la estación Pichilingue para poder elaborar abonos orgánicos. Con ese contexto, con ese antecedente, armamos, armé, armé porque en ese entonces estaba solito ahí en el departamento de, de transferencia de tecnología, y armamos esa planta y con ese antecedente nosotros creemos que podemos hacer lo mismo acá, porque acá lo que nos sobra es el material, materia prima. Lo que necesitamos es organizarnos, necesitamos ordenarnos. Hay un eficiente proceso de recolección, más hay un ineficiente proceso de manejo de los residuos sólidos. O sea, no es tan eficiente el que recoge la basura y la montona, no, el que la procesa es mucho más eficiente. Entonces, nosotros hemos idealizado un plan, y se lo comento a todos los quevedeños, eh, tenemos en mente a cada una de las mil casas, a cada uno de los dos, más de 200 eh, 20.000 habitantes, 240.000 habitantes que tiene la ciudad, comenzaremos a capacitarles y cada casa contará con pequeños containers de basura para reciclar. Eh, un container de, de color verde, un a ver, cuando hablo de container hablo de un tacho, ¿no? Sí, sí, Un entendemos. tacho verde, uh -huh. un tacho negro. Un tarro, negro, decimos nosotros. Un tarro necho, un tarro verde, un tarro negro, eh, donde el propio quevedeño... Tendrá toda la capacitación vía el municipio, vía jornadas de capacitación, vía campañas de concientización para que los martes, los jueves y los días sábados eh, en el tacho negro tengamos la basura que se recicla, los lunes, miércoles, viernes, domingo tengamos la basura que se biodegrada esa basura que se biodegrada, estamos pensando montar nuestra planta con alrededor de 20 camas de manejo de compostaje y obviamente con, usted recuerda los chamberitos que estaban sí, arriba arriba. Sí. serán parte de esos procesos del de, de último reciclado en planta y la idea nuestra es posicionar a Quevedo como uno de los principales exportadores ya no estoy hablando solo de, de, de manejo, exportadores de abonos orgánicos, vamos a esos abonos orgánicos, en primera instancia eh, facilitar a nuestros recintos, nuestros 10 recintos acá en Quevedo, nuestros 23 recintos allá en la parroquia San Carlos y eh, algunos de los recintos dedicados a la agricultura en la parroquia La Esperanza. En primera instancia, para ver cómo este abono orgánico sirve para los propios eh, agricultores nuestros y más adelante conociendo el tonelaje que, de la capacidad de materia prima que podríamos tener, estaríamos pensando ya en Quevedo ser eh, tenga el municipio una fuente de ingresos permanente Ya no solo el catastro, ya no solo las patentes, sino también el ingreso por la comercialización de abonos orgánicos. Y solo estoy hablando de lo biodegradable. También queremos establecer la planta de material que se recicla. Plástico, madera, eh, vidrio, etcétera y, y ojo, hasta en el mismo vidrio, el vidrio oscuro y el vidrio transparente. ¿Quiénes van a ser nuestros guardianes de la basura? Nuestros estudiantes de quinto grado de todas las escuelas fiscales y de todas las escuelas municipales, con una un chalequito, una gorrita, un incentivo, capacitaciones, porque yo no me lo imagino a don Plutarco en su casa poniendo una basura, una, un desperdicio de guineo, y papi, ahí no va, entonces uno se concientiza, es con los más pequeños de la casa, y esa es nuestra idea, que quizás no nos alcance el tiempo en estos cuatro años para dejar establecido una cultura del reciclaje pero sí la queremos dejar iniciado para que quienes vengan después de nosotros puedan plantearlo o puedan continuar con esta idea y no para terminar este tema, no estamos inventando nada, en el año 95 el municipio de la ciudad de Loja con el ex alcalde eh, José Bolívar Castillo de aquel entonces ya lo estableció ya lo hizo realidad, convirtiéndose Loja en la tercera ciudad en el mundo en manejo de residuos sólidos ellos no son más inteligentes que nosotros. El municipio de Joya de los Hachas no es más inteligente que nosotros. Nosotros también lo podemos hacer. Solo necesitamos voluntad política y saber direccionar de mejor manera los recursos. 7 y 51 minutos de la mañana, aquí en la voz, en la gran voz 104.3 al día. Estamos dialogando con el ingeniero Alexis Matutis. Ingeniero, abordemos este, otra temática. Su equipo. De, de, de concejales, concejales que lo va a acompañar, ya están calificados, ya están aprobados, ya todo eso, sí. resuelto todos los problemas en el CNE, están calificados. Sí, nosotros no hemos tenido ningún problema de impugna fulano, eh, no, nosotros nos hemos dedicado a, a, a cumplir todos los requisitos establecidos por el Consejo Nacional Electoral, eh, tenemos equipo completo, vamos con equipo completo y aspiramos Tener la mayoría en el Consejo del Gobierno Autónomo Descentralizado. Eh, si me lo permite mencionar, los. Exacto, mis, justamente mi, le voy a decir por favor que los a mencione mis, por a distrito. Mis compañeros, cada quien por distrito. Distrito 1, les voy a mencionar principales y alternos, porque es importante eh, que la ciudadanía conozca la calidad de gente con la que estamos nosotros trabajando y contando. En el Distrito 1, encabezando el Distrito 1, está nuestra compañera Gabriela Santa María. Deben conocer usted una propietaria. De eh, Gavistor, de una familia honorable, trabajadora, comerciante como mi abuela, como mis padres, como mi madre, como mi, mi, mis tíos. Eh, alterno de ella está el ingeniero Samuel Calderón, con una maestría en. En organizaciones de la economía popular y solidaria eh, Luego estamos en el segundo lugar con el compañero Orlando Barros Todos conocen el compañero empresario quevedeño también Alterno de ella está otra joven empresaria Evelyn Velastegui, dueña de Mundo Globo eh, Tercer lugar está el compañero Oscar Gallardo Paola. Perdón, Paola Aspiazu Paola Aspiazu también propietario de la Casa del Dulce Ahí en, en la calle novena entre 7 de octubre y, y, y Bolívar. Alterno de Paola Aspiazo está el compañero Marcos Calderón. Marcos Calderón sí. es el propietario de Colina de los Recuerdos de Manila, Manila Park. Eh, como cuarto está la compañera Rosa Andrade, una colega joven. Eh, luego de Paola, sí, perdón, luego de Paola está Marlon Astudillo, el economista Marlon Astudillo, más conocido en el mundo del fútbol como motorcito y alterno de Marlon Astudillo está la compañera Linda Béjar. Linda, ¿Linda? Béjar es la hija del ex activista político de, los, de la década de los 90, don Pocho Béjar. Del otro lado, encabezando el Distrito 2, está Marlon Aguirre, le hemos pedido a nuestro compañero, perdón, Jimmy Aguirre, oiga, me confundo porque Marlon y Jimmy son hermanos, oh, yeah. y crecieron conmigo en el barrio, Marlon, Jimmy, tienen el mismo rostro, eh, son unos apreciables amigos míos, pero le hemos pedido a Jimmy Aguirre, el concejal, que nos pueda acompañar porque a criterio de quien está hablando, considero que ha sido uno de los concejales más comprometidos con, la, con, con, con los sectores sociales, eh, con más aciertos que errores, eh, de lejos eh, ha sido del actual consejo quien ha hecho mayor participación eh, con las clases sociales y le hemos pedido que nos acompañe encabezando el distrito 2 eh, a su reelección eh, alterno de él está una estudiante de economía de la universidad técnica estatal de quevedo ex reina de san camilo la compañera dagmar prieto eh, en segundo lugar está nuestra queridísima alexia jón que es una joven empresaria eh, que trabajan en la comercialización de esos pequeños plataneros que tiene eh, la provincia de Los Ríos y los sectores rurales de, de, de Quevedo, y que han sido invisibilizados. usted saben la comercialización de, de plátano como ha sido deficiente de y hasta ha tratado de ser ese nexo entre el agricultor y los eh, empresarios. ¿no? Eh, luego está el compañero Óscar Gallardo, Ah, perdón, a la alterna de Alexi Ajón es Antonio, Ramón Antonio Reyes, a quien personalmente le busqué, le el planteé patucho, la idea patucho. al Patucho Reyes. Porque he conocido de cerca lo que ha vivido el sindicato de choferes, he conocido de cerca eh, cómo, repito, nada es perfecto, pero han habido más aciertos que roles. Bueno, Ramón Antonio, tu experiencia en el sindicato, por favor... Transmítenos y ayúdanos a, a, a transformar el Quevedo que queremos, y está ahí. Luego está el compañero Oscar Gallardo en tercer lugar. Oscar Gallardo es un, economi el, es un ingeniero en marketing, dueño de, de Marketing eh, estudios y tiene una maestría también en desarrollo de gobiernos locales. Alterno de él está la compañera, una queridísima, que la gente la ve como una brigadista más de nosotros, ¿no? es la ingeniera en administración de empresas, eh, Miriam Montenegro, una persona demasiado demasiado comprometida con el proceso y demasiado humilde. Es alguien con quien, si tú quieres ir a la guerra, tienes que ir con Miriam Montenegro. Okay. En el cuarto lugar está nuestra queridísima compañera Rosa Andrade. Es una joven docente, creo que no supera los 27 años. Y desde los 18 años está trabajando con los niños de las escuelas fiscales. Entonces, alterno de ella está el famosísimo... Pope, ustedes deben conocerlo, el que trabaja en los campeonatos, en la Santa María, en la Perla, está haciendo los campeonatos, que el Mundialito, que, que la Copa Libertadores, entonces nuestro compañero eh, Miguel Solís, eh, más conocido como Pope, es quien está, es de alterno de, de, de la compañía de Rosa Andrade. Ese es el equipo, pero detrás de ellos hay decenas de personas que día a día están construyendo este sueño, que están siendo parte de la toma de decisiones, porque nosotros no movemos absolutamente nada de forma descendente, sino que construimos desde las bases para tomar una decisión arriba. Siete de la mañana con 57 y siete, de la mañana con 57 minutos para culminar la entrevista, eh, estimada Ingeniero. Tan que estaba. Sí, yo creo que nos falta tiempo, pero ¿sabes qué? Es muy bueno conocer quiénes le van a acompañar Por en supuesto. este recorrido, en esas campañas que ya se aproximan, eh, saber cada uno de los distritos también, ¿cómo es la aceptación también que están recibiendo ustedes? Bueno, ya que sabemos que están calificados, no han tenido ningún problema, ¿cómo es el apoyo que tienes actualmente a Alexis Matute? Bueno, quizás soy la persona menos indicada para hablar de, de, de cómo estoy yo en las encuestas, porque no es ético no decir, voy, voy encabezando esto, y no, Claro. No. Sin embargo, sí es importante mencionar que cada recorrido que hacemos en las 11 parroquias, eh, el sentimiento de volver a tener ese país de oportunidades se vive. La gente nos clama por porque cambiemos eh, el curso de lo que está viviendo el país, y que para eso tenemos que empezar por las alcaldías nuestra idea siempre va enfocada en un proceso nacional nosotros eh, creemos y de hecho lo ha demostrado lo, lo, los números que volver a tener un gobierno de la revolución ciudadana sería lo más importante que le puede pasar al país en todos los temas, en todas las áreas del conocimiento y eh, Quevedo no va a ser la excepción cuando vamos a la Venus, cuando estamos en San Camilo, San Cristóbal Guayacán, Viva Alfaro, La Esperanza San Carlos, créame créame que se siente ese cariño de la gente y, y nos dicen si son de las cinco, si son de Rafael Correa y, y mucho más gente joven, eh, bienvenidos póngame una balconera, deme un sticker dónde se reúnen, por favor mañana los queremos acá y eso lo vivimos a diario casi no dormimos, estimado Plutarco le comento, nosotros salimos de casa a seis y media de la mañana y ¿Ya? llegamos a casa eh, pasado la medianoche y hora de salida pero no sí, sí, honestamente es así, hoy aprovecho el espacio Hoy estaremos en la parroquia San Camilo, eh, la inmensidad de la parroquia, en el sector eh, en el sector Santa María. Estaremos recorriendo, visitando a los moradores, así que espérennos, no, no, no, no se alboroten compañeros, que vamos a llegar, vamos a ir ordenados y, y, y será un gusto estar con ellos también. Alexis, eh, de llegar a la alcaldía, eh, ¿usted eh, pondría en orden la casa con cuestiones de fiscalización, porque algunos han prometido eso. Y Ajá. ya cuando están ahí, se me hacen los locos, que sí, que no sé <risa> qué, que no sé cuánto. Hay que ser honesto ¿no? En ese aspecto, Alexis eh, Matute entraría a fiscalizar el, el municipio. Vea, nosotros somos convencidos de que los recursos son del pueblo, y por ende los recursos deben ser invertidos en el pueblo. Eh, los ingresos permanentes del Estado y los no permanentes que actualmente representan alrededor de 33 millones de dólares para el GAT municipal, fuera de los préstamos existentes actualmente o de los fondos no reembolsables, deben ser invertidos en la gente si nosotros conocemos o llegamos a conocer y el consejo llegase a conocer de algún tipo de, de anomalía en el manejo de los recursos, créame que Alexis Matute pondrá toda la firmeza, este programa queda grabado. por supuesto y aquí, me, aquí estoy viendo todo lo que me están revisando, no eh, de existir algún tipo de anomalía, nosotros vamos a tener toda la firmeza para que no sea burla el pueblo quevedeño y los recursos no hayan sido bien utilizados o no estén siendo bien utilizados. Ahora, si nosotros no centramos en comenzar, y eso lo digo con toda la honestidad, habrá que revisar, habrá que ver, habrá que analizar, eh, pero imagínense, hemos perdido tanto tiempo, hemos perdido tanto tiempo que por ponernos en una cacería o una posible cacería no vamos a avanzar. Entonces, lo primordial ahora es que los subcentros funcionen, es que los centros de desarrollo infantil funcionen, es que las escuelas municipales tengan toda la tecnología adecuada. Los bebé, todo eso. ¿no? Necesitamos crear... Vea, esto se lo voy a decir con conocimiento de causa. El presupuesto actual para desarrollo social no supera el 4%. Muy bajo. Y Muy el COTAD, que es la ley que rige los gobiernos autónomos descentralizados, permite tener un gasto de hasta el 10%. Y le digo otra cosa más. Del, ingreso perma del gasto corriente se van 6 millones en nómina. Y del gasto de inversión, un poquito o casi 6 millones también. Entonces son 12 millones de dólares en nómina. Vamos a hacer funcionar esos 12 millones en nómina. Vamos a que eh, a los compañeros que están en, en, en las principales eh, calles de la ciudad... ...no es que se los va a despedir, no. Se los va a reorganizar de acuerdo a las competencias... No podemos seguir desperdiciando los recursos porque eso también es motivo de, de, de, de contraloría, también es motivo de, de, de, de, de, de denuncias. ¿no? Entonces vamos nosotros desde el día 1 a reestructurar en función de las competencias de cada uno de los casi 800 compañeros que hacen parte actualmente del GAN Municipal. Yo siempre voy a defender a la familia, siempre voy a defender eh, al padre de familia que tiene que llevar un, un litro de leche, que tiene que llevar una librita de arroz, que tiene que llevar una cubeta de huevo a la casa. Pero también vamos a exigir la, las responsabilidades, no solo los deberes, también responsabilidades, porque eh, si el ser humano está bien, el resto va a estar mejor. Pero ese ser humano tiene que estar bien cumpliendo las competencias a las que está eh, asignado su contrato. Ahora, no es... No es eh, Bien, no es ético aceptar un trabajo para que no estás preparado eso también nosotros vamos a evaluar. 8 de la mañana con tres minutos, estamos en vivo con el ingeniero Alexis Matute candidato a alcalde del Cantón Quevedo, estamos en vivo en el diario al día y Gran Voz Radio 104.3 Ingeniero, muchas gracias por visitar nuestras instalaciones, próximamente lo esperamos ¿no? eh, con otras, eh, escuchar más de sus propuestas que tiene para el Cantón Quevedo, también Pero con su grupo sea, de concejales. Nos quedamos con muchas preguntas Nos quedamos con muchas preguntas, esperemos en el tener. En honor no, al tiempo Así, en honor al tiempo, esperarte esos concejales es ¿eh? Eso Sí, y, y hay buenísimo. muchísimos otros. Usted sabía, este, estimado Plutarco, Jennifer, se me va su, ¿no? Javier. Javier, ya tuvimos una entrevista sí, una vez. Sí. Javier, Plutarco, Jennifer, ¿usted sabía que mientras uno elabora el proceso de, de compostaje, uno tiene biol y tiene fertilizante líquido? Yo lo sé. Entonces, yo lo sé. Recuerde eh, que eh, yo soy eh, de la, de sí, la, la, sí, la UTE también. ¿eh? Entonces, no hemos sabido explotar aquello. Y tenemos un potencial enorme. Usted sabe, Plutarco, que presentando este proyecto al Ayuntamiento de Madrid, al Ayuntamiento de Marsella, al municipio de Múnich, o a, a la comunidad de Cataluña, un proyecto como estos, ellos tienen fondos para, para países en desarrollo, sí. Sí. que no hemos sabido ir a, a tocar, tocar puertas. puertas. ¿Y saben por qué? Mm. Y es una cuestión cultural nuestra. Por el miedo al idioma, mm. por el miedo al lenguaje. Entonces, felizmente la Revolución Ciudadana me dio la oportunidad de, de, de conocer de otras culturas y de hablar otros idiomas. Y ya hemos tenido algunos acercamientos con el la municipio... del de, de inglés, ¿qué, ¿qué otro idioma? Eh, bueno, sabes. yo hablo portugués, hablo francés y hablo un poco de alemán por el peregrinaje que he tenido en mis estudios. Y como le decía, tuve ya algunos acercamientos con el, eh, el ayuntamiento de la ciudad de Lieja, en donde yo estudié mi, mi, mi doctorado, y ellos, usted no me va a creer, tienen 3 millones de dólares anuales para países en desarrollo que casi nadie se acerca a golpear la puerta. A golpear la puerta. Vamos a, a, a hacer lo posible, vamos a golpear eh, la puerta del, de la prefectura de Sao Paulo, yo toqué ese tema con el coronel del, del, del cuerpo de bomberos, el asunto de compostaje, viol, pero ellos no manejan oh, claro. obviamente el tema. ¿no? Y usted será claro. buen aliado nuestro, Plutarco, para eso. Necesitamos muchísima gente comprometida con aquello. Muchísimo Yo le decía, gracias. no queremos hacer tocar la puerta del gobierno de Sao Paulo para a través de la Universidad de Sao Paulo eh, ver la posibilidad, de hecho va a ser un hecho, eso lo tenemos nosotros claro, de traer eh, profesionales. Eh, para que a nuestros jóvenes de los principales barrios den clases de portugués den clases de francés en algunos casos entonces de esa manera también se hace desarrollo social 8 de la mañana con 5 minutos con esta eh, entrevista nosotros despedimos, se los muchas gracias ingeniero muchísimas por su gracias, visita, esperamos próximamente con todo el equipo de concejales acá también visitando el estudio de Gran Voz 104.3, muchísimas gracias estimados oyentes y seguidores de Diario al Día también que tengan una excelente mañana bueno, de mi parte, le cuento, ingeniero, yo tengo un programa de 5 a 6 de la mañana, se llama El Día con el Agro, lo voy a invitar para hablar... Temas inherentes a lo que tiene que ver con nuestro agro Camiseta política. No, Claramente. ahí estamos, oiga, ahí Entonces, a estamos a nosotros técnicos. Con los agricultores. Así es. Ya le voy a hacer la, la invitación. Podemos hablar de cacao, ¿ah? ¿eh? Claro. Yo tengo una especialidad en manejo integrado correcto. del cultivo. Correctísimo. Entonces, a las 5 de la mañana, quienes nos escuchan en nuestros recintos, en nuestra Exacto. provincia, de hecho, ¿no? Les servirá de muchísimo: cuándo podar, cómo podar, cómo fertilizar, cuándo fertilizar. Lo voy a agendar. Perfecto. Hay que diseminar sí. todos esos conocimientos. Así es, así es, así es. 6, 8, 8 y 6 de la mañana, 8 y 6 de la mañana, entonces nos estamos despidiendo, no sin antes compartirles el siguiente pensamiento de Salvador Dalí, la inteligencia sin ambición es un pájaro sin alas, la inteligencia sin ambición es un pájaro sin alas, lo dijo Salvador Dalí, Buenísimo. conmigo hasta mañana. Que pasen bien, que tengan una excelente mañana. Buenos días. Nuestro nombre es igual de grande que nuestras marcas. Inicio de espacio